Hola, buen día compañeros y compañeros. Yo soy Federico Sánchez de la directiva de Te Capital. Y bueno, estoy acá para hablar sobre las licencias gremiales. El TEP eh, no nos da la licencia, yo trabajo entre escuelas, es importante que la conducción de la provincial no dé esas licencias porque se hace muy difícil poder llegar a las escuelas, a las zonas que tenemos para poder llevar los reclamos que tienen que ver con, bueno, con infraestructura, eh, salarios. Reclamarle al gobierno provincial que dé más licencias para las diferentes seccionales para poder cumplir eh, con nuestras actividades diarias. Okay. Cuando no hay licencia eh, se hace muy complicado poder llegar a las compañía y compañeros porque obviamente eh, laburamos, eso lleva muchas horas, yo tengo 35 horas, trabajo en media y bueno, se hace muy difícil poder eh, cumplir con las actividades eh, gremiales. Eh, es una percusión y un apriete porque bueno, históricamente un eh, capital ha tenido las 10 eh, licencias gremiales, ahora solamente tenemos 7, las otras 3 eh, se las llevó la provincial y bueno, la reclamamos que las devuelva además de exigirle obviamente al gobierno que dé más licencias porque obviamente al tener 7 licencias no pueden abarcar eh, toda la capital, todos los colegios todas las demandas, porque bueno obviamente las compañeras eh, no dan abasto con la cantidad de, de reclamos que tienen